Ya, ya, ya. ¿Cómo me explico? Ah, díganle, díganle saber. Ah, díganle, yeah. explíquenle, como no lo ve. Ya, yeah, ya, yeah. buscando yeah, más yeah. que, yeah, generando yeah. más shit. Sigo volando a bien, no me canso esta shit. Aplícale aquí. Tiempo pasa que lo frena, dígame que espera. El tiempo pasa, frena, dime que es lo que tú quieras. Quieras, hablando en alto, no nah, quiero cansar la mano, no tan rebalada. Si caí pa' abajo, de, de, de ni que puro parar. Las cosas son como son, deja de despadear, dan. un poquitito más, tiempo, tiempo pasa, pasa. No, pero no tampoco despabila de ya. Ah, quiero volar para explicar.